apropiado porque para qué quieren que se meta al congreso y todo yo les acompaño es como la lista que es como la tribuna curahue primero se va al instituto electoral local a ver qué contestan que para variar fue una negativa y ya lo llevamos a, a, al tribunal ahí fíjense lo que lo que hicimos hay una figura en el derecho electoral que se llama per salto se busca saltar las instancias anteriores y pedir que el Tribunal Federal Electoral Directamente conozca el asunto ¿Qué? Per salto De saltar la instancia Saltar, salto. Per salto Con la negativa del instituto Fuimos directo a la sala superior Del Tribunal Electoral El mismo día antes de poder reaccionar Lo bajaron a la sala regional de Ciudad de México Ahí fuimos, pidimos audiencia, explicamos Y aceptaron el asunto per salto O sea, saltamos el tribunal local esa pues es una gran ventaja, ¿no? Ya, aunque sea ya una instancia de las artes y lo está resolviendo la, la Sala Regional de México. Lo primero que hicieron fue anular la respuesta del instituto local, les dieron otra oportunidad, responden bien y dijeron: tomen en cuenta la pluriculturalidad el sistema normativo de la comunidad, su derecho a la autonomía, las características, es que después de mostrar todo eso, lo puse en la guía y lo aplican en el tribunal de tomen en cuenta el contexto de acuerdo, volvieron a responder negativa, pues ya regresamos a la sala de la Ciudad de México. Confío que va a salir bien, si por alguna razón ahí no, pues ya se iría a la sala superior. ¿okay? Esa es la ruta. Sugiero que empiecen con esta guía de actuación. ¿Por qué? Porque eso fue hecho como dice, para juzgadores, pero también para los institutos electorales. Para darles directrices a cómo resolver esos asuntos. Y cuando vean las directrices, van a ver que viene lo que ya mencionamos, que son las características de la comunalidad y del derecho electoral. Y obviamente si necesite que en algo les apoye, pues me pueden escribir. Y en una, en una vuelta a Oaxaca, pues yo puedo platicar con las autoridades. Entonces, miren, tenemos poco, nueve minutos. Les voy, a, les voy a, a, a, a ir a presentar un poco esa guía. Yo tengo el archivo conmigo y también está en internet para que con calma lo vean. Yo les voy a, nada más, como mostrar los elementos que tiene la guía. La preparé, su servidora, junto con un abogado zapoteco del lismo, el licenciado Gabriel Sánchez Cruz, que pertenecía en ese entonces a una asociación civil que se llama de, que está en la ciudad de Oaxaca, lo conocen. Sí. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, de Defensa y Defacción. ¿Ya ¿Ya hablaron en el seminario? Todavía no. Ah, ok. okay. Entonces, Elisano Gabriel y yo preparamos esa guía, hicimos trabajo de campo, hicimos cuatro reuniones con autoridades comunitarias de diferentes partes del país para que nos dieran sus sugerencias. Miren. Les, a lo mejor dar tiempo, mostrarles, pues, el índice de la guía para que vean qué elementos trae. Miren, dice miren el, el segundo capítulo elementos para entender la vida de los pueblos indígenas o sea, estamos la sugerencia hacia las autoridades electorales es a resolver un asunto que tenga que ver con el derecho electoral indígena lo primero que deben tomar en cuenta son estos elementos son los elementos de la comunalidad el territorio, la asamblea, los sistemas de cargos, el tequio ¿sí? la ciudadanía o pertenencia comunitaria, el cumplimiento de obligaciones comunitarias por la unidad familiar. Luego aquí hay definiciones, ¿no? lo que son los productos de dignas, derechos colectivos, está el marco jurídico, ¿no? los tratados, y finalmente directamente directrices, o sea, los, los, las sugerencias directas a las autoridades electorales. Uno, tomar en cuenta los elementos para entender la vida de las comunidades indígenas todos Identificar el contexto del sistema electoral indígena en particular todo eso es lo que la sala de Ignacia de México ordenó al Instituto Tlaxcateca de Elecciones hacia el... que no hicieron no citaron, citaron ni una bibliografía ni visitaron a la comunidad ni pidieron peritaje jalina pidieron informes al Congreso del Estado a, a la cabecera municipal y a la Secretaría de Gobierno del eso no es lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, ahora en la demanda que regresamos el juicio otra vez hasta anexamos un libro de la misma CDI que está en internet que se llama eh, Los Nahuas del pascado O sea, ni siquiera citaron eso, pues. O sea, no, no, no tomaron en serio estas recomendaciones. Además dijeron, bueno, en fin. Ahorita no, no me distraigo. Miren. ¿Qué dice? Identificación de fuentes bibliográficas existentes. Pues si hay bibliografía, cítalo en tu sentencia. ¿Dónde está la comunidad? ¿Cuáles son sus normas? A veces hay bastante bibliografía. Si no, solicitar informes de las mismas autoridades comunitarias o comparecencia que comparezcan. Si no, solicitar estudio antropológico, peritaje. Eh, reciban... Eh, escritos de amigos de la corte ese es algo que no existe en el ámbito electoral y ya lo aceptan para pueblos indígenas eh, es que un tercero no interesado, pues hasta ahora siempre hemos ido a pedir en ese asunto de Guadalupe Xcota, Tlaxcala, se visitó la autoridad de la comunidad a una investigadora de la Arsada de Tlaxcala que tiene años estudiando el derecho indígena Usted podría mandar una información para que se tome en cuenta por parte del tribunal y ella preparó un, un informe y lo envió. ¿sí? Este, o si ella se hubiera enterado del asunto, ella, ella este, puede haber decidido. Este, la figura es que la persona no interesada, una persona tercera, ofrezca una información como amigo de la corte. ¿sí? Porque se entera de alguna manera del asunto. Eh, bueno, luego la directriz que tome en cuenta la importancia preponderante de la asamblea general si hay una decisión de asamblea denles ese el peso como pasó en planista como pasó con la tribu Wabigiro, Manco etcétera, etcétera ¿okay? entonces este, estas son las directrices que se dio y que este tipo de casos uno debe apelar esas directrices desde el Instituto Electoral Local hasta la última instancia. Por eh, cuestiones de tiempo, ¿hubo alguna pregunta que no contesté aquí? Hubo ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Okay. Eh, ahorita hay, hay uno dos minutos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera los asuntos eh, gustan que los deje aquí en el escritorio? ¿Se puede? Mire, voy a hacer una carpeta que se llama Derecho Electoral Indígena, aquí mismo. ¿Ustedes tienen como una plataforma electrónica del seminario? Sí. ¿Se pueden subir esas cosas? Sí, claro. Uh -huh. Mire, Derecho Electoral Indígena. Uh -huh. Aquí voy a insertar, voy a copiar y pegar. Copiar, voy a pegar la guía de actuación. El libro que hice en Santa Catarina Estepeji. Copia de la serie Derecho Electoral Indigna. Pega. Luego, eh, el asunto de Tladistaca. de Acá está? Ups, no. Ese es Tladistaca. Copia el asunto de Tlalistán eh... de los que mencioné es lo que tengo acá el asunto de Cheran lo cito mucho en la guía de actuación ahí pueden sacar el número y buscarlo en internet y eh, bueno esto es lo que muy a la mano tengo y mi correo electrónico para quien me necesita contactar se los voy a voy a deletrear. mire mi nombre significa colombrina en iraní es hagastu p de pedro p de pedro a r a s o o Hagas tú Y luego mi segundo nombre, Anita A-N-I-T-A Arroba Yahoo.com.mx Entonces es Hagas tú, Anita P de Pedro A-R-A-S de Samuel T de Tomás O y otra O Anita, es algo revés decir Arroba Yahoo.com.mx y si no, pues el doctor. Tiene mi correo, si, si lo pierdan, se lo preguntan. Muy bien, pues este. Entonces, ustedes somos que vienen de forma presencial al seminario y hay otra gente que se conecta. Ah, pues muchos saludos a las personas que están conectadas. Eh, ¿Cuántas vienen presencialmente y cuántas se conectan? Tenemos eh, conexión con colegas que están en, la, en, el, en el CIESAS de San Cristóbal de las Casas, Ay, a seriante. quienes les mandamos un cordial saludo. Sí, Hay saludos. un grupo importante allí que coordina la doctora Araceli Burguet, eh, la doctora Elisa Cruz Rueda, así mismo también Marcos Chilón, el doctor Rubén Morantes, ocasionalmente también dentro de las medidas de sus posibilidades de tiempo también nos ah. apoya, Ajá. y un grupo de estudiantes de varias instituciones de de Chiapas, y asimismo también de la Universidad de Jalapa, el coordinador del de Seminario de Derecho Romano y Derecho Indígena, nuestro yes, querido amigo, amigo y posible. colega, el doctor José Luis Cuevas, quien siempre está muy puntual en las transmisiones, a veces, muy lamentablemente, se nos olvida enlazarnos y también hacerles preguntas a ellos para que podamos interactuar. De todas formas, pues... Eh, Queremos eh, reconocerte no solo por tu sapiencia, sino además por tu enorme compromiso que has demostrado desde hace muchísimos años, no muchos para que no nos quememos en público, pero eh, donde hemos venido desarrollando toda una serie de, de eh, trabajos y quehaceres conjuntos. Eh, como ustedes ven y han escuchado ya de una manera sobrada, la doctora Parastu eh, es una amplia especialista en el tema y está aquí a las órdenes de ustedes para que ya en la medida del tiempo del café y en la medida en que ella se tendrá que retirar un poquito más tarde, pues puedan interactuar con ella también para que le puedan solicitar sus datos o para que puedan despejar alguna duda muy eh, concreta muy particular, y pues le ruego un fuerte abrazo a la doctora Parastu. ¿Y si preguntas de San de ¿hay forma de que nos las manden? Sí, por supuesto que en la plataforma ellos nos pueden lanzar preguntas, Ajá. eventualmente hay algunas que nos han enviado, pero normalmente. Eh, no nos han eh, enviado pues algunas solicitudes eh, también lo pueden hacer porque estamos enlazados con ellos incluso con los estudiantes a través de whatsapp no hemos eh, recibido por favor láncenos preguntas si tienen y eh, en la medida de, de las posibilidades pues podamos eh, hacer una respuesta puntual hubo un asunto de una comunidad de Veracruz muy importante y eh, eh, yo reconozco públicamente que fallé, que me buscaron es lejos de donde vivo, no pude visitarlos, no sé cómo quedó. Eh, una suerte importante de que justo las autoridades en Veracruz no estaban dando el trato de autoridad a quien este, había nombrado esta comunidad. Es decir, es un constante en, en muchos estados, hay precedente en algunos, todavía no hay en Veracruz, eh, pues ojalá que en otro momento se pudiera retomar el tema completamente de la cruz por gracias Sí, claro, sí. está saliendo a la mano izquierda. ¿Cómo le está? Muy buenas tardes. ¿Perdón?